Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este problema de esta pantalla en algunos dispositivos de Samsung como pueden observar estamos en el modo Download y aquí aparece un mensaje que dice Do not turn off target entonces vamos a tratar de, en este caso, resolver este inconveniente súper fácil y súper sencillo así que sin más bueno chicos, para poder salir del modo download vamos a utilizar nuestro programa, en este caso llamado TinoShare Reboot for Android El cual estará en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia y lo ejecutan como administrador Como se pueden dar cuenta vamos a tener esta interfaz en el programa Lo que tenemos que hacer a partir de este momento es conectar nuestro dispositivo que tiene la pantalla del modo download a la computadora mediante el cable USB y esperamos a que el dispositivo sea detectado por Reboot for Android. Una vez que en este caso el dispositivo sea detectado, sería cuestión de continuar con el proceso. Aquí dice tu Android, está en el modo Download, está conectado y puedes seleccionar una función para continuar. Entonces, para poder salir de la pantalla del modo Download, simplemente le damos clic acá. Acá al botón que dice un clic, salir del modo Download. Y fíjense cómo automáticamente se reinicia el dispositivo y va a iniciar normalmente. Ya incluso aquí podemos darle en aceptar y podemos cerrar el programa. Aquí ya el dispositivo se va a reiniciar. Y bueno, eso sería todo, igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Y recuerden también que no vamos a perder ninguna información porque vamos a mantenerla intacta Sin ningún inconveniente, como se pueden dar cuenta, tenemos nuestras aplicaciones absolutamente todo Así que pues nada, espero que les haya gustado, no olviden que de ser así apoyarnos con un like un me gusta Los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto, bye bye